A continuación vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones reales que, ya se, que, se están, que están desarrollando, se están desarrollando eh, hoy por hoy en el en sector naval. Eh, por ejemplo, tenemos un proyecto que está liderado por la Armada Española e INDRA, que están eh, analizando los datos que tienen de, de recogidos de los sensores de sus flotas para realizar tareas de mantenimiento predictivo. O, por ejemplo, el proyecto que está desarrollando Fujitsu y la Autoridad Marítima de Singapur, en el que están desarrollando un sistema basado en inteligencia artificial que permite detectar el riesgo de impacto en determinadas zonas por las que navega el buque. Y además permite identificar zonas negras en tiempo real, zonas en las que hay más riesgo de que se pueda producir algún problema. Y también tenemos el, el desarrollo que está haciendo la, la, la naviera Stena Line con, junto a Itaki, que lo que están haciendo es un asistente que permite reseleccionar la ruta más eficiente en términos de combustible y de, y de gestión energética. Otros desarrollos que se están elaborando en torno al buque inteligente serían los que está llevando a cabo Rolls-Royce. En este caso eh, han implantado en un, en un ferry un sistema que han denominado conciencia inteligente y este sistema lo que permite es, a través de los sensores que tiene el buque como el radar o el Lais, es dar información a la tripulación más realista de lo que se, de lo que se están encontrando en su entorno, de forma, de forma que les permite hacer una navegación más segura y optimizada. Y el buque Pacific Vision es el primer buque que lleva la nomenclatura de Smart Ship del de DNV. Y para ello, en este buque se ha realizado una una gran implementación de sistemas, tanto sistemas de ayuda a la navegación, sistemas de soporte en la toma de decisiones, eh, sistema de gestión energética y sistema de optimización de combustible, eh, uno de los desarrollos más importantes que se han realizado eh, en este sector en la actualidad. Y finalmente vamos a ver dos ejemplos de buques autónomos que, que ya han completado los dos sus, sus primeras navegaciones en, un, por prim, en primer lugar tenemos el, el buque eh, Falco de Rolls-Royce, que en realidad no es un buque que haya sido diseñado como un buque autónomo, es un buque convencional, que ha sido al que se le incorpora el sistema que desarrolla los Rolls-Royce, que le llama eh, Rolls-Royce Ship Intelligence, y que es como un kit de inteligencia, se le incorporan todos los sensores y todas las cámaras que son necesarias para que el buque sea autónomo y toda la inteligencia que requiere. Y por otro lado tenemos el buque de IBM y Promare que se llama eh, MyFlower y es un buque, un trimarán de 15 metros de flora que es totalmente autónomo, tanto en términos de navegación como en, gener como en generación energética.